Muy bien chavales, bienvenidos de vuelta al canal Últimamente estamos viendo muchísimas ideas buenísimas para el juego de Fortnite Y un comentario se ha hecho bastante famoso acerca de lo siguiente ¿Podría estar el señor Deadpool realmente haciendo un streaming en directo en la vida real? Imaginaros por un momento que Deadpool realmente está dentro del juego de Fortnite en su sala secreta, pero está haciendo un streaming en la vida real, en un juego de realidad aumentada. Ojo, oh, Sería una auténtica locura, hermano. Imaginaros que encontramos un streaming del propio Deadpool de Fortnite dentro de Twitch... ...o en algún lado... ...como bien sabéis Epic Games ya nos tiene también acostumbrados... ...a que en la vida real sucedan cosas dentro del juego de Fortnite... ...que a la vez suceden en la vida real... ...en nuestra propia vida del día a día... ...ya sabéis a lo que me refiero... ...por ejemplo la gran hamburguesa que apareció... ...en medio del desierto de la nada... ...o por ejemplo algo todavía más reciente... ...lo que empezó a suceder justo antes de esta temporada... También sucedió en la vida real, ya que en algunas pantallas del metro de Brasil... Empezaron a salir diferentes números a los cuales si llamabas te contestaba un contestador automático Fortnite nos tiene acostumbrados a interactuar con la vida real entonces Así que en este vídeo tenemos una gran misión y es enseñarle a toda la gente y a toda la Neox Army Si realmente existe la posibilidad de que Deadpool ahora mismo esté haciendo un streaming en una plataforma real ¿Será Fortnite así de troll? Y a lo mejor en la cuenta oficial de Fortnite en Twitch ¿Sale Deadpool haciendo un streaming? Esperar a ver lo que hemos encontrado Porque es realmente... Pues alucinante. ¡Ah! Y perdonad que no se me olvide Hemos encontrado otra sala secreta De Deadpool dentro del juego Entonces, chicos Vamos a echarle un ojo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 Ya sabéis que existe la posibilidad de encontrar el ordenador realmente que está utilizando Deadpool en la sala del Battle Royale dentro del juego Es decir chicos, ese ordenador lo podemos encontrar en esta ubicación justo en concreto y en la agencia Solo existen estas dos ubicaciones el ordenador, por lo tanto alguna pista habrá por aquí que no hayamos encontrado todavía Aparte de investigar toda la sala Yo, vale, esto no es el ordenador Vale, de momento por aquí no aparece el ordenador Oh, una sala secreta, vale uh. Tiene pinta de ser Una sala bastante secreta esta No, no pone nada Fuera, ¿verdad? Vale ¿Qué, qué, qué, qué, qué? ¿Qué es esto? No ¡No, a la cabeza! ¿Qué? ¿What? Qué agresividad, hermano No, No, no, no, no, no, no, no. Vale, hemos descubierto algo Hay una sala secreta en esta ubicación Que la están protegiendo tres motherfucking torretas ¡Oh! Ahora sí que sí que ¿Ahora que La sala es esta, ¿verdad? Sí ¡Ja! ¡Ah! ¿Ahora qué? De acuerdo, chicos Pues tenemos algo bastante interesante que comentar acerca de esta sala Y es que, en primer lugar ¿Por qué hay tres torretas? Protegiendo Esta sala Vamos a tapar aquí para que no nos mate nadie En primer lugar vamos a analizarlo Hay tres torretas defendiendo una X Una X que lógicamente es de color rojo Y tiene que ver con Deadpool Sea el culpable de que Esta sala exista Y de que estas tres torretas estén ¿What? Hay otra habitación ¿Qué? Oh, encima puedo escanearme No me lo creo Vale, vale con lo cual me imagino Que estas tres torretas estaban defendiendo Esta habitación, quizás esta habitación Sea la habitación se oh La habitación secreta de Deadpool Nuestra misión ahora mismo es encontrar el ordenador Parecido al de Deadpool en esta Misma ubicación, vale, oh Si está aquí, oh Mamá ¿Vale? Oh, y encima además están con las libretas tan interesantes que habían salido filtradas. Vale. Otro ordenador como el de Deadpool, o por lo menos es el mismo modelo. Y es que parece ser que Deadpool está utilizando este tipo de ordenadores, lo cuales solo existen en esta ubicación en concreto y en la agencia. Por lo tanto, deberemos buscarlo en esta ubicación que ya lo hemos encontrado Y sabemos que Deadpool tiene alguna guarida escondida en este lugar Si la habitación secreta realmente nos lleva a otro lugar ¿What? Eh, vale, de ahí Me ha llevado ahí Fantástico Ahí está, ahí está, ahí está se protege, tío. Le da igual todo. ¡Oh! ¡En el aire, brother! 82. Lo he reventado. Vamos, uno muerto. Nada, estoy sin material, estoy sin nada, Una bala, tío Ha llegado el momento de entrar en el ordenador y averiguar si Deadpool realmente está haciendo algún streaming en otra plataforma de la vida real Así que estoy muy interesado en saber si nuestro Deadpool actualmente del pase de batalla está haciendo algo en alguna plataforma Imaginaros que fuera un streaming oficial de Epic Games secreto en alguna plataforma y que muy poca gente lo supiera Si existe, vamos a encontrarlo Fortnite Estamos en Twitch, para que lo sepáis mm, vale No veo nada raro ¿Puede que Fortnite tenga alguna página oficial en Fortnite? Aquí, aquí Vale, ahora nos salen todos los streamings y toda la gente que está haciendo streaming de Fortnite en Twitch Vale, creo que esto está funcionando bastante bien Como no encuentro nada de Deadpool, vamos a escribir Deadpool en el buscador, ya que el nombre del personaje Es Deadpool, porque ese Deadpool quien está haciendo streaming en, en su habitación Tan puerca, oh Han aparecido cuatro nombres De usuarios con el nombre De Deadpool en su cuenta De Twitch, Deadpool's Army, Deadpool 175 Deadpool Place Y Deadpool 3737 Realmente son todos nombres muy horribles Ya sabéis a lo que me refiero No creo que ninguno de estos sea Deadpool Vale, perfecto, el primer streaming que veo ya tiene copyright Me encanta Así que chavales, no lo vais a ver 1, 7, 5 Oh, ha streameado bastantes horas O sea que tendrá algo bastante interesante en su cuenta Vale ese tampoco era Deadpool. ¿Qué será de Deadpool Place? Y es que él hace tres días estuvo haciendo un streaming. Uh, <risa> uh, <risa> vamos, ya lo tenemos, chavales. ¿sí? What? Este. ¡Hola! Uh, este chico realmente tiene muy buena pinta. Realmente tiene un traje que parece el oficial de Deadpool. Es, es, es alucinante ¿Será este el streaming oficial de Deadpool? Pero ¿a qué está jugando? ¿Qué, ¿Qué juego es ese, hermano? Estoy muy convencido de que este será el mejor streaming de Deadpool Que vamos a encontrar en Twitch 100% seguro ¿A qué estás jugando, tío? Es... Eh, parece... No, es un juego de... Eh, ¿qué, ¿Qué? ¿Qué es ese juego, tío? Dejarme ver si todavía sigo vivo en Fortnite, por favor Oh, what? Solo quedan 17 personas Oye, nos ha ido cerrando todo el rato A, a donde estábamos nosotros y no ha venido nadie a lutear? Eso es una señal, hermano Oh, shit No hay manera de que me dejen paz este hombre ¿eh? Oh, el ESA 90, tío